Hola, bienvenidos a todos y todas a este curso de Feminismo y Nueva Constitución en su segunda semana donde nos abocaremos a abordar el tema de redistribución del poder para una democracia feminista. ¿Por qué votar para elegir constituyentes? Y para esto contamos con una académica, Miguel Aysaez. Ella es presidenta y creadora y fundadora de la Asociación de Mujeres Líderes de la región del Bío Bío, Fundación de Mujeres Líderes de América Latina. Es diplomada en Derechos Humanos de la Universidad de Concepción, diplomada en Gobierno Abierto y Observatorio de la Universidad de Concepción y Consejo para la Transparencia, semin eh, en el Seminario de las Mujeres al Poder de la Fundación. ProDemo del 2018, Seminario de Sensibilización del Voto con Perspectiva de Género del Cernamec el 2020 y así tantas otras Dianas que tiene. Bienvenida, Milleray. Hola, Sebastián, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por la participación. A nombre de la Universidad Abierta Recoleta, estamos muy contentos de tenerte aquí para contarnos eh, tu experiencia que desde la práctica, ¿verdad?, has ayudado a construir. Eh, un movimiento que, bueno, ha dado mucho que hablar, sobre todo desde el año pasado, con el tema de, de las tesis, ¿verdad?, que dio la vuelta al mundo, pero también ahora con vista a un proceso constituyente que acaba de comenzar, ¿verdad? Y para ir entrando en el tema, me gustaría preguntarte en qué, de qué manera, de qué forma ha afectado la constitución actual a las mujeres. Mira, hay... Cerca de 12 leyes en las cuales nuestra, nuestra presencia escénica no ha estado y se han creado leyes sin nosotras. No nos han preguntado, nos han pasado por alto, por lo tanto eh, hay una multiplicidad de, de instancias en las cuales la mujeres no tiene peso específico respecto de estas mismas leyes que nos afectan de manera directa. Así que eh, es mucho más allá de la constitución actual lo que nos vulnera hoy en día. ¿cuáles serían, por ejemplo, tres o, o dos de las más importantes que se te vengan a la mente? Mira, recién este año, hace un par de meses, se pudo sacar de, eh, del proceso de divorcio, que la mujer debía esperar 270 días para poder volver a casarse, volver a tener una pareja de manera formal a través del registro civil. Eh, Antiguamente no se podía, el hombre podía inmediatamente, ipso facto, firmado la, la nulidad o el divorcio, volver a, a contraer nupcias. Nosotras no, había que esperar estos famosos nueve meses por si había eh, algún bebé en camino. Eh, las mujeres no podemos pedir crédito de los bancos si estamos casadas, en el caso de las que están casadas, que no es mi caso y eh, ellas tienen que pedir autorización al marido eh, porque tiene que avalar cualquier tipo de crédito. Además, en el supuesto que la mujer sea sola y aun cuando sea profesional, la unidad de riesgo de los bancos nos califica de manera diferente. Recién ahora también se modifica en, eh, en las isapre que se eliminaron un montón de condicionantes que eran más que condicionantes, eran agravantes que nos descalificaban en función de la calidad del tipo de plan que tú podías obtener si estaba la mujer en, en periodo fértil ¿eh? por lo tanto la concepción de un hijo también era un proceso que nos castiga eh, y así eh, por ejemplo te puedo nombrar también la ley 20.422 que es la ley de discapacidad en donde a mí lo personal me afecta directamente porque tengo un hijo postrado tampoco el trabajo con el eh, como cuidadora informal, 98% eh, de este ejercicio lo hacemos las mujeres. Y este, esta práctica es de manera gratuita, es informal, es invisibilizada, hay un desgaste importante hay, y además no se nos paga ningún tipo de, de beneficio. Solo algunas mujeres a través de sus municipalidades en una condición muy, muy, muy precaria pueden obtener un elemento de, uh, paliativo que se llama estipendio, que equivale en dinero a cerca de 28 o 29 mil pesos. Eso sería más o menos lo equivalente a un sueldo para ellas. Así que ahí te presento cuatro formas diferentes en las cuales las leyes y la constitución de, eh, actual nos vulnera y, y se ríe abiertamente en nuestra cara. Bueno, sin duda lo que me estás diciendo eh, lleva al Estado chileno a un Estado casi prehistórico, ¿verdad? Eh, casi pareciera que las mujeres tienen un nivel de tutelaje por parte del, del hombre, sobre todo, por ejemplo, el, los elementos de elaborar cualquier iniciativa, y sobre todo al no reconocer eh, cosas y realidades tan importantes como el tema del cuidado, y donde de pronto muchas mujeres que son jefas de hogar, ¿verdad?, eh, son las que llevan el sustento al hogar, son las que están encargadas de lo, del criado de los hijos, de la parte económica, etcétera, o sea, tienen que ser multifuncionales. A tu parecer, ¿ha ido avanzando de alguna manera esto, ya sea quizás no legalmente, pero sí culturalmente, cómo ves el nuevo rol de la mujer, sobre todo en estos movimientos que han tenido cierta visibilidad ahora en el último tiempo? me parece indispensable lo que se está haciendo desde distintas trincheras. Están, como tú mencionaste al principio, la tesis que a través de un canto se volvió un grito de guerra en donde dejan evidencia eh, todas estas formas de castigo, de invisibilización, de precarización de nuestra condición, porque muchas de las leyes se hacen puertas adentro sin preguntarnos a nosotras. Por lo tanto, cualquier movimiento que de una u otra forma nos coopere, a relevar eh, y dejar en evidencia todas estas malas prácticas eh, de conversar sin nosotras, sin preguntarnos a nosotras qué es lo que queremos, que no se asuma de manera social por, eh, por el sexo con el que tú naces, en el caso nuestro, que se asume socialmente que la mujer por nacer con órganos femeninos, eh, por nacer con, eh, con vagina, con vulva, tenemos el aparato reproductivo, nos define el rol social, y eso no es así. Por lo tanto, de todas maneras, yo voy a aplaudir todas la, las iniciativas que se hagan entre eh, desde todas las áreas para que nosotras podamos tener el espacio que nos merecemos como mujeres, que no, no tiene que ver con el género, tiene que ver con la dignidad de las personas. Por supuesto que sí, es súper necesario que reconocerla como sujetos sociales íntegros como cualquier otra, y sobre todo, tú bien mencionabas que se hacían leyes a puertas cerradas, pero ahora hemos comenzado un proceso eh, que está abierto, que es el proceso constituyente, en donde una de las primeras cosas que se tienen claras es el elemento de la paridad. ¿Qué te parece a tu juicio esa discriminación positiva eh, respecto de que tienen que ser la misma cantidad de mujeres que hombres? ¿Qué opina? Eh, cree, ¿La crees necesaria? ¿Crees que es un avance de alguna manera? ¿O que fuera ciertos sectores? Porque incluso han habido sectores que han... He eh, opinado en contra de esto porque solamente se reduce a hombres y mujeres, ¿verdad? Dejando a otras personas eh, con identidad de género diferente. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cuál sería tu opinión respecto a eso? Mira, yo tengo una opinión muy mía de la que me, me hago responsable siempre eh, cada vez que me preguntan esto. ¿Qué dice relación con, con que la paridad... Hoy día es una parte de un proceso en específico, y eso hay es que eh, tenerlo muy claro, es una parte de un proceso en específico que está en directa relación con este famoso eh, proceso que vivimos el 25 de octubre pasado, que decía, si usted aprueba y aprueba con pensión constitucional, eh, las 155 personas que van a tener en teoría eh, que hacerse cargo de este proceso, se obliga a que la mitad sean mujeres. Ya este proceso yo lo agradezco, lo, lo aplaudo pero además debo ser muy enfática y cada vez que me toca, tocar el, me toca hablar de esta temática en lo particular soy muy enfática en decir que esto siempre tiene que ser el piso de la conversación no el techo ¿Ya? ¿por qué? porque suele suceder que en Chile cuando tú empiezas a nombrar mucho una palabra o una situación en específico, se queda en el colectivo. Entonces, ese colectivo se vuelve casi una ley por omisión, en donde tú dices, bueno, te voy a dar un ejemplo, un ejemplo al azar, que no es más que un ejemplo, no es, no es algo absoluto. Yo te digo, eh, una empresa X o una institución pública X necesita... Eh, tener un personal que equivalga a 50 personas. Ya, pero la paridad nos dice que tiene que ser 50 y 50. No existe paridad en eso. No es así. La paridad solamente se exige en el proceso de los convencionalistas constitucionales. ¿Ya? Uh -huh. Pero en el colectivo del día a día es disparo. Es arbitrario y es sesgado. Ah, se funciona mucho por dedocracia, no hay un proceso en donde se valíe tus capacidades, tus competencias, tus valía por sobre eh, tu pensamiento arbitrario por lo demás, de decir, ¿sabes que Yo prefiero trabajar más con hombres que con mujeres, las mujeres son complicadas, son aquí, son allá, entonces todos estos famosos estereotipos... Eh, que se nos adjudica a las mujeres, prevalecen en lo social y en el colectivo del, del nuestro, de los dichosos mitos urbanos que nos dicen, mira, siempre te va a dar menos problemas que contrates un hombre con una mujer. Entonces la variedad viene a instalarse no como un techo para conversar en lo social y en función de la representación de las mujeres en el poder, No. Este es el principio de una conversación que tiene que abrirnos la mirada, que tiene que abrirnos el, la mente para decir, bueno, si la mujer tiene las capacidades y cumple los requisitos para el cargo, bienvenida. Sin duda en Chile nosotros somos muy dados a ser legalistas, ¿verdad? Creemos que una ley va a cambiar el comportamiento social. Justamente este tema de la, de la Asamblea Constituyente es un elemento que, tí, eh, que está legalmente estipulado, que tiene que ser así, ¿verdad? Pero eso no es necesario, como tú dices, que va a tener una consecuencia social para romper eh, todos estos mitos, ¿verdad?, que rodean al tema de la mujer, sobre todo en el ámbito laboral. Desde ese sentido, ¿tú crees que podría haber otra manera de, de ayudar a ir rompiendo estas cadenas sociales que están bien arraigadas en la, so, eh, en la sociedad chilena casi desde un pasado colonial, diría yo, ¿verdad?, Sí, de todas maneras, como lo que estamos haciendo ahora, dejándolo en evidencia, conversándolo, poniéndolo en la mesa, eh, eh, incidiendo en los puestos de poder. Nosotras, la única manera que tenemos de hacerlo es como se ha hecho en las distintas esferas, en los, en los distintos instantes de la historia evolutiva de sobre todo en los últimos años, eh, en donde muchas mujeres han sido tremendamente rupturistas, muy valientes, eh, muy con mucho coraje para ir de frente y decir, eh, esto no corresponde, esto no, no debe ser, eh, desde el Ni Una Menos en Argentina, que se creó hace algunos años, eh, y un montón de situaciones en las que se dejan evidencia, esto que no son solo malas prácticas, pues no tiene, no tiene ningún otro asidero legal, son solo malas prácticas. Entonces es importante mirar, eh, y que tampoco tiene que ver con con el género, tiene ni con el sexo con que uno nace, porque eh, puedo yo nacer con un, con un sexo y eso no define mi identidad de género. Yo tengo grandes amigos que ellos nacieron varones, pero ellos interiormente, eh, en su foro interno, ellos son mujeres. ¿Quién soy yo para decirle que no puede ser una mujer? ¿Ah? Por lo claro, tanto, claro. mi discriminación tiene que ser tremendamente positiva respecto de todos. Claro, eh, sin duda el, el tema de la identidad de género ha sido todo un movimiento que, que pareciera que ha estado siempre, porque bueno ha, ha ido creciendo verdad en visibilización, en visibilización en distintos medios de comunicación, ¿verdad? Pero en realidad, en realidad es algo bastante reciente. El género, por ejemplo, como dice la filósofa Judith Butler, es algo que está en disputa, ¿verdad? Y hay, hay muchas maneras de habitar un cuerpo no solamente una que tiene que ver con la genitalidad, ¿no es, no es verdad? Entonces, bajo esa perspectiva, ¿qué, ¿qué marco no podría faltar en esta nueva constitución para que desde una perspectiva feminista pod podamos reconocer estos derechos? Mira, a, el, la, la constitución, así como muchas cartas fundamentales eh, a, en, de América Latina, han tenido que modificar este pensamiento de decir que solo los derechos fundamentales son los que valen. Y no es así, porque eh, hoy día estamos tratando de incluir los derechos sociales y los derechos económicos. ¿ah? Eh, no son derechos de segunda categoría, son derechos de segunda generación porque se está pidiendo, eh, hoy día en esta nueva generación de, del 2020, del 2000 en adelante, estamos pidiendo que esto tenga eh, la misma calidad, la misma fuerza y el mismo poder en argumento que los derechos fundamentales como son el derecho al credo, el derecho a vivir sin temor eh, y así todos los derechos fundamentales al, al tener una vida digna, al ser considerado persona, eh, esos, esos derechos humanos tienen que ser parte eh, de esta nueva mirada que es in incluir los derechos sociales y los derechos económicos tiene que ser así no, puede, no, no, no, no habría otra forma de correr el cerco que no sea validarnos eh, en función de nuestra identidad de género y no del sexo con, ese, con que se nace eso no te, hace, no te hace ni mejor hombre ni mejor mujer sino que lo que, lo que tú vas creando en el día a día es lo que te va dando, lo que te precede el día de mañana para decir bueno esta persona, esta persona que se llama Millera y esta persona que se llama Sebastián, eh, lo precede en sus actos y ha sido eh, consecuente en tal o cual eh, norte, sus metas han sido estas y ha sido consecuente con eso, eh, pero a nadie le tiene que importar si tú, si el sexo con que naciste era masculino o femenino, por lo tanto la validación debe hacerse a las personas y eso debe quedar escrito en, eh, en una carta fundamental. De todas maneras. Me voy a poner un poco en el lugar de abogado del diablo, ¿verdad? Eh, hay personas que efectivamente no van a estar de acuerdo con, con esa postura, ¿verdad? Porque van a pensar que efectivamente la identidad de una persona está definida en parte por la biología, ¿verdad? Y que existen solamente dos géneros, masculino y femenino. Sin embargo, uno tiene que entrar a dialogar con esas diferentes personas en esta instancia de la Asamblea Constituyente, sobre todo teniendo en cuenta el tema de los quórum, ¿verdad? Que, que eh, con un tercio, ¿verdad? Tú tienes que tener los dos tercios para poder tercios. sacar el link para sacar el limpio, por lo tanto basta con un tercio eh, para poder bloquear alguna iniciativa. En tu perspectiva, ¿cómo, ¿cómo podríamos llegar a un diálogo en el cual se pueda sacar el limpio este tipo de cosas? Porque lo que vemos en los sectores generalmente que están de acuerdo con estas perspectivas es que están muy divididos, finalmente. Eh, justamente, y, y aquí hay, hay una crítica a este tipo de aproximación de identidad de, de género, feminista, etcétera, que tienden a tienden han dividido, dicen, han dividido a, la, a los sectores progresistas. No digo que no puedan existir en la derecha, pero han dividido a los sectores progresistas. Porque se fijan si, eh, es, es una política fijada en la particularidad y no en, la, en, en, en el aunar. Antes, por ejemplo, la izquierda, por decirlo de alguna manera, tenía una manera de aunarse que era en torno al tema del trabajador, ¿verdad? Cuando estamos hablando en un contexto de los años 80, 90, ¿verdad? Que en, en posguerra fría o dentro de la guerra fría, donde el trabajador, ¿verdad?, que golpeaba el yunque, era el sujeto social al que nosotros le teníamos que hablar. Hoy día eso está, pero, totalmente diversificado. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo poder aunarnos...? cómo poder aglutinar en una política de carácter nacional eh, con vista a una asamblea constituyente y cómo poder dialogarles a esos otros que están dentro de esa asamblea y que probablemente no piensen de esta manera eh, Mira aquí hay que, hay que, hay que bajar eh, las ideas al contexto real primero Chile es un país laico en primer lugar esto significa que nosotros el credo no nos manda. Y que en el libre albedrío de estos famosos eh, derechos fundamentales, que fueron creados por una mujer además, no fue hecho por un hombre. Eh, dice que tú eres libre de decidir si profesas un credo, ¿cierto? Hace un rato tú mencionaste el tema de que desde, desde el tiempo de la colonia, cuando fuimos... Eh, cuando fuimos visitados por extranjeros, por españoles, cuando se asentó en Chile una cultura que traían ellos. Eh, se impuso el tema de un creo y este creo hasta el día de hoy eh, tiene grandes coletazos en lo social porque pasa por sobre la educación. ¿Ah? Estoy hablando de lo académico, del derecho a pensar, del pensamiento crítico. Pasa por, y eh, se sustenta en en un tema en lo específico, que es un tema bastante etéreo. Y hay que bajar eso, hay que sacarlo a un lado, no menospreciarlo pero dejarlo a un lado y decir, a ver, Chile es un país laico, ¿qué significa esto? Que nosotros nos regimos por ley, ¿eh? no hay un credo que sustenta el poder desde arriba, y nosotros, en base a este, a este credo, debemos funcionar como país. No, no es así. Dicho esto... Eh, nos sigue eh, el libre albedrío y este libre albedrío no, nos lo da la misma constitución en el artículo 1 ¿ah? que todo, dice que todos nacen en iguales eh, en, eh, no recuerdo bien pero algo de en igualdad y en derecho ¿ya? por lo tanto si yo parto de la base que la gente con la que se creó esto en el en el 1980, que, bueno, demoró cinco años en, en que se hiciera, hasta que salió eh, a la luz pública en el, en el 1980. Eh, esa gente casi no está hoy día. El Chile de hoy no tiene nada que ver con el Chile del de 1980 han pasado muchas cosas, Chile ha crecido tenemos otra nación ¿no? tenemos una, una nación diversa una, una nación multicultural tenemos cerca de un millón y medio de migrantes en Chile, que conviven con nosotros y que tienen el mismo derecho que tengo, que tengo yo como chilena de irme a vivir al extranjero si tengo los recursos o la necesidad de hacerlo por lo tanto hay un montón de variables que hoy día hoy día hoy día en en el 2020, tenemos que considerar que tenemos que no tenemos que hacernos los tontos eh, y tenemos que decir, bueno, ¿quiénes somos hoy día? ¿Con quién tenemos que hacer las leyes de, de convivencia? Porque lo que vamos a hacer son las leyes que nos van a regir en civilidad por los próximos 40 50 años. Entendiendo que el ser humano es un ser que evoluciona, nosotros no involucionamos ni, ni nos perpetuamos en en una especie que no, que no cambia nosotros evolucionamos y en esta, en esta evolución del ser humano en esta búsqueda de nuevos, de nuevos horizontes de nuevas cosas, de nuevos saberes tenemos que entender que hay que pensar como país que somos un país multicultural que tenemos pueblos originarios que tenemos gente que tiene necesidades específicas y todo eso se debe colocar en la mesa y explicarlo en un contexto como vivimos hoy día esos son los argumentos que hay que agrimir y hay que ver eh, siempre el bien común. La, la lógica de la constitución es en función del bien común y de ahí se analiza de lo macro a lo micro. No, no se van, y la idea es poder garantizar calidad de vida, poder garantizar que, que el Estado sea garante, que el Estado se eh, reinvierta sus recursos en su propia gente, que en vez de salir y, y castigar, lo, el espacio en donde vivimos seamos capaces de replantearnos que esto es lo nuestro que eh, no vamos a tomar una nave y vamos a irnos a vivir a otro, a otro planeta y es porque este ya lo hicimos puré no entonces las variantes de hoy los estímulos de hoy las necesidades de hoy no tienen nada que ver con 1980 y eso es lo que hay que dejar en evidencia hoy día bueno, sin duda lo que tú estás planteando llega a ser casi revolucionario, ¿verdad? Porque se opone totalmente a esta idea del Estado centralizado, unitario, nacional, ¿verdad? Que desde el centro iba homogeneizando hacia, la, hacia los extremos, ¿verdad? Y de ahí todos los problemas territoriales que tenemos hasta el día de hoy, ¿verdad? La total ausencia de las regiones. Y la total ausencia de los pueblos originarios, ¿verdad? Tú dices, el Estado multicultural. Desde esta perspectiva que tú estás planteando, que es totalmente nueva, eh, veamos cómo nos va a ir en la asamblea, ¿qué reingeniería debería hacer el Estado para poder reconocer todas estas dinámicas que tú estás señalando ahora? ¿Qué tiene que ¿Cómo hacer el ¿Desde qué mirada? ¿Desde la mirada de la Millaray? ¿Desde la mirada de los, de los que deberían ocupar el cargo como convencionalistas constitucionales? Eh, desde, mi, ¿Desde mi apoyo al regionalismo? Explícame cómo va... Para ya, yo, preferiría, yo preferiría la tuya y en, y en conjunción con la con la elite, ¿verdad? justamente porque una de las cosas que tú me, que tú me dices es que ante esta evolución de la sociedad que no se ha ido eh, que no ha tenido respuesta por parte del Estado y por ende de los que ocupan los cargos del Estado la elite política, que no reconocen estas dinámicas que tú me señalas me gustaría saber cuál es tu crítica a esa elite también, entonces ahí deja de entrever también tu, tu postura mira Yo quiero pensar en positivo. Quiero pensar que. Eh, pienso tú que el próximo año vamos a tener muchos instantes para votar: concejales, alcaldes, gobernadores, eh, convencionalistas, constitucionales eh, y hasta presidente de la República. Si se me quedó alguno fuera, que me disculpe, pero no. Se entiende el sentido de la, de la frase. Uh -huh. Por lo tanto, eh, yo convoco a toda esta nueva camada que va a partir, que va a participar. Eh, que se suma este cambio. Quiero pensar que ustedes, la gente joven, eh, que están entre los 20 y los, y los 35, 40, van a tener eh, mucha más preparación académica a la que la gente que tiene más de 50 años eh, tuvimos que a codazos eh, intentar prepararnos ...con lo que el Estado nos daba, con lo que había... ...que era muy distinto a lo que hay hoy día... ...la propuesta en, en, lo, en la oferta que hay educativa... ...es completamente diferente a lo que había en los, en los 80... Eh, lo, ...y el costo de esto además era tremendamente castigador... ...por lo tanto, quiero pensar que las élites políticas... ...vienen de recambio... ...vienen con este nuevo chip de pensar... ...que somos un, un país multi, multicultural... Eh, que ya vienen preparados para entender la temática eh, del de horizontal. Para mí el horizontal significa que los liderazgos hoy día son, lo que pide la gente es que yo necesito mirar al que le di el voto, necesito mirarlo a los ojos, ¿ja? no solo cuando, cuando me fue a visitar eh, a mi Junta de Vecinos, a, a mi Unión Comunal, a mi Fundación, a mi Organización Funcional o Territorial, sino que además... Eh, cuando yo le di el voto y adquirió el poder de ahí en adelante tiene que seguir mirándome a los ojos, tiene que, tiene que seguir volviendo a mí a hacer del territorio el insumo con el que va a construir su espacio de poder en, en donde se legisla. Eh, y esto a todo nivel, estoy hablando, por eso mencioné desde concejal o concejala hasta presidente o presidenta de la república eh, y pasando por los ministerios por lo demás, porque a mí no me no me desagradaría ver que de los 23 ministerios hubieran 23 ministras. Eh, por eso te decía hace un rato que para mí la paridad es el piso para empezar a conversar. Y, eh, y mi crítica está en, en esta cosa de sesgar de manera arbitraria y sin argumento eh, por el ejercicio del poder por poder. Porque el poder es para quien debe tenerlo, no para quien lo quiera. ¿Por qué debe haber filosofía en este, en este curso de poder? Y cuando digo filosofía hablo de moral, hablo de ética, hablo de, de cuidar mi país, de perpetuar la calidad de vida para aquellos que vienen detrás de nuestro, para las nuevas generaciones, y poder dejar espacios importantes eh, de construir una historia con todos. Eso es lo que yo critico y eso es lo que quiero que, que se instale en mi país, una educación de calidad, eh, quiero salud de calidad, quiero vejez digna, decente, y eso tiene que colocarse en la mesa, se tiene que conversar, y los líderes tiene, tienen que mirar a, a la nación a los ojos, todo el año, durante los cuatro años de ejercicio en sus cargos. Esa es la forma de hacer un país. No más irse para la casa con los bolsillos llenos de plata y sin haber hecho la pega. Bueno, mira, y nos vamos a quedar con esa reflexión, ¿verdad? Como dice Agustín Esquela, nos vamos a obligar a ser eh, optimistas, ¿verdad? Ante este, este gran desafío que tenemos por delante, que todavía eh, está abierto. Eh, te agradecemos tu, esta conversación, ¿verdad? Por tu experiencia que viene desde la praxis, que viene desde eh, una vida que tú has llevado, ¿verdad? Comprometida con este tipo de... ...de activismo, y agradecemos también la audiencia de todos los participantes de este curso, y hacemos un llamado a que se metan en nuestras distintas plataformas, eh, que revisen los materiales escritos, que participen en los foros y en los espacios de interrelación, y que hagan las preguntas pertinentes a los académicos con, para sacar el mayor provecho de este curso. Te agradecemos nuevamente, Millaray, a nombre de la Universidad Abierta de Recoleta. Ojalá que podamos tener otra oportunidad de seguir hablando de estos temas, ya que nunca se agotan, ¿verdad? Y una eh, eh, visión como la tuya nos ayuda bastante. Así que, sin más que decir, eh, nos despedimos y ojalá que todos tengan una buena semana. Muy gentil, gracias, que estén muy bien.